Para el sábado, no vamos a decir para qué, porque usted sabe que cuando hace uno, uno anuncia eso, la fila llega allá, a, la, a lo AME. Sin embargo, el sábado vamos a pasar por el Triángulo Liquor Store porque tendremos visita. Cuando usted tiene visita internacional sobre todo, usted tiene que ir al Triángulo, compra lo que necesita para que usted sea un buen anfitrión, ahí lo que venden es tílico, mm. y entonces con eso se resuelve para la visita, porque usted sabe que yo no tomo por el asunto de mi salud, y usted porque usted es cristiano, y yo, qué usted, usted le conviene, usted dice que no, que no toma. Entonces vamos a darle las buenas tardes a nuestro compañero Ariel Núñez, que se une al equipo de Fiebre Deportiva, en un día donde mucha gente está esperando sus comentarios. Bienvenido. Buenas tardes, Buenas Junior. Tardes. Buenas tardes, Riquelme. Buenas tardes a todos esos fieles televidentes de este espacio Fiebre Deportiva, como cada jueves, eh, llevándole a ustedes lo mejor en el baloncesto a nivel local y a nivel nacional e internacional. Y como está, dijo Junior, ya estamos en superior. Una buena, eh, quedan dos fechas eh, para definir. Solamente hay un equipo clasificado otros matemáticamente está cerca. están cerca no y otros ya están al borde del precipicio. Al borde de la barandilla. Ya, que fácilmente ¿Qué? se van. ¡Ay, mamá, me cortaron! Eh, y hoy dos partidos, pero antes tenemos que hablar de eso, con respecto a lo que es el campamento que están llevando los correcto, indios. Correcto. Sí, así vi muchos jóvenes. Yo estuve ahí esta mañana, estuve en la apertura como gerente de un departamento que me corresponde. De Relaciones Públicas y Prensa, me retiré y vuelvo para el cierre. ¿Usted quiere ir conmigo? No, no, ¿Para no. Para que le dé la vuelta a los jóvenes? No tengo tiempo hoy. Oh, y que usted Tengo, tengo usted mucho compromiso? preocupado. ¿eh? Oh, pero acá. No, Una pregunta que. que, que mucho me... talento. Vi jóvenes de 6-3, 6-4 que saben. Yo, mandé, jugar. yo estaba llamando, mandando uno de 6'4 y no me lo aceptaron, con 16 años. ¿Por qué? Simplemente. ¿A el... cuándo tú llamaste hoy? No, ayer a David le dije. Ah, pero tenía que mandarlo antes de ayer para que lo viera. Ok. Ese fue el tema. Antes de ayer se realizó una Sí, pero que Lu, Lu, Lu White llegó ayer. Sí, pero la sí. prueba se hizo un día antes para que Luke White viera hoy el talento ya. ¿Usted imagina que un jugador, sí, por ejemplo, en no un campamento no le, el, Yo no le mandé a un muchacho. Que, yo, ¿Un no, macarado. No era... ¿En no ese novio usted mandó? El ese novio lo mandé. No me contestaron. Bueno, parece pero que eso tienen, fue... No, no. Parece que ¿Estamos tiene, con Parece, David. Claro, parece que tienen su grupo y yo no, no quise no. insistir con eso. No, lo que siento es que usted llegó tarde. Porque no, eso fue antes de ayer. Si es buscando talento, que es el objetivo, Si sí, sí, yo le estoy hablando de un muchacho que tiene condiciones, ¿verdad? debieron por ¿verdad? lo pero menos, bien, me para yo ver, porque, Llegar, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Que lo vean, pero que había un protocolo, que era antes de ayer, mi Pero olvídense de protocolo, hay un, un objetivo, primero, ante todo. Es sí. un objetivo que si usted está buscando un muchacho con talento, y vaya vea, ayude a ver, ayúdese joven. Otra cosa es que se habían completado la cantidad, porque habían 65 polos, ¿ustedes ¿sí? imaginan claro, un que okay. más sin suerte? Cuando viene, 65 a B, saludo, cuando viene a B.S. era el NBA, ese es el que va a tener talento, con 6, 5 y 17 años, pero eh, eso, eso, eso, eso, eso, eso no tiene nada que ver con eso, él me dijo, está bien, hay problema, yo le expliqué la situación, no me contestaron, olvídate de eso, sigue practicando y entrenando. es jugador? jugador? No, claro. pero, pero eso fue lo que pasó, quiero decírtelo, eso fue lo eh, que eh, eh, 10 eh. se realizó. Vamos a ver las imágenes del campamento, Ariel, para Vamos que tú compartas con nosotros. Se dividió en dos grupos, el grupo de 15 años y el grupo que tiene un 19, o sea. Quiero ver esos 19, Diecisiete, 17, sí. Estaba Richard Ortega, estaba Washley Paredes, habían unos jovencitos ahí. Si podemos poner, bueno, esas son las imágenes ya en el opening, donde el ingeniero Fabio Rojas, como gerente, Luz White, que estaba mi ¿Esos ¿Ese lo, lo escogieron al azar o, no, o, David, o por David, cali calidad? David escogió un equipo de trabajo para que le acompañara, para que hiciera el pre-workout el, pre el okay. pasado martes, eh, donde estuvo Michel Mercado, Manuel Madera, está Oscar García, que está con una gorra lumínica. ¿Y Abril no lo votan de los indios? ¿Cómo así? ya no? No, no lo contrataron, que es diferente, pero para el, el, el workout fue llamado Invitado. y obviamente él estuvo disponible, porque David y Ubrí tienen una relación muy buena. Luis Miguel Lara, que tendrá funciones en el campamento asistiendo a David, en algunos asuntos de... No. Y ese es Luz ustedes no se recuerda de él? Claro, ese zurdo, ese zurdo hacía de todo, claro. Era así. muy buen jugador. Ese ahí... Ahí están parte de los jovencitos, los más pequeños, de 15 años, eh, algunos con un talento que sobresalen, otros pequeñitos que habría que mirarlo pero, pero en definitiva luego el grupo completo con los más grandecitos. Todos esos grandes son de aquí? Algunos son de Nagua, otros son de Santiago, otros vinieron de La Vega, otros vinieron de La Capital, había mucho talento. Yo lo vi, oh, con la bola no era, en el piso. Que no era neto de San Francisco de Macorís. No, no, necesariamente. ¿La asociación nada que ver con eso? Aba Prodo. Se llamó a la asociación para que enviara los mejores talentos al la ¿A, ¿A quién se llamó? ¿Y a quién es el presidente de la asociación? A Héctor. ¿Vieron llamar a Héctor? No, no, no, no, no, usted dijo que se llamó. Amigo, pero yo no soy el gerente, ah, yo soy okay. relaciones Públicas, yo estoy respondiendo. que se llamó? Alguien tiene que haber escuchado la opinión de la asociación que no van a traer un campamento sin que la asociación esté de acuerdo. Bueno, sigamos adelante. O sea que no se llamó. No, no, yo estoy preguntando. Ah, pues sí. Se llamó. Vamos a preguntarle a Héctor para que usted esté tranquilo. Pero el talento que se buscó ahí es de toda la provincia y del país. Porque. Pero para, no es, es como extra... dijo el ingeniero, eso es para beca una beca. Eso es dos cosas. Mirando el talento que hay para también inscribir parte de ese talento en el próximo draft, el día 14. Por ejemplo, ya. Viste a, Was a Wesley, viste a Richard y tal vez otros tres, cuatro. Lo inscribes porque ya lo viste y lo tomas en el draft. Es okay. diferente a que tú no lo veas y lo tengas que tomar a la ciega. Pero. Es decir la... que a Richard usted no la ha visto. Sí, sí, claro. Pero Richard estaba ahí para que Lu White viera a Richard. Okay. Y es el tipo que tiene la posibilidad de conseguir las becas. Muy bien. Ese campamento que está patrocinado por el, el grupo RISEC, los indios, busca eso: que dos o tres talentos de aquí se vayan a Estados Unidos. Ojalá que se dé. Ojalá que se dé ese paso. Eh, en los Correcaminos que jugaron el domingo. No, no, no. Los Sentinelas derrotaron ah. a los Correcaminos. Pero eso fue el domingo. Eh, eso fue el domingo. En la ¿Usted está como el, el periódico regional no, no, no, que no, no, después de un no, mes son, que saca la noticia? Son, no, no, son informaciones. No es así. Le agradezco a los medios y a la producción que ya. Lo repetí. No, no. Que lo ha pautado siempre la, en fiebre deportiva <risa> trae, <el> tubo, <risa> en en todos <risa> lados. Eh, todos los torneos que yo estoy. Hay que ponérselo. Porque jueves, es el jueves, jueves. Y le informo que la a, cosa está... Hay que decirle a la gente que los torneos que usted director técnico van de robo. Porque nosotros tenemos que mencionarlo aquí hasta cuatro y cinco veces. Más que, que, más que el superior de sí, arte. Sí, pero es baloncesto. es baloncesto, pero yo le aseguro que te digo cuánta gente deben estar viendo este paso. de no, no, no, perdón. De, de todo yo, no vengan a echarme vaina que se nos viene mío. ¿Cómo que suyo? Mío, sí. yo tengo gente. Es eh, eh, un toque de queda sí, con sí, esto. Sí. Madeja, un toque de queda. Empezamos en Vitervalle. ¿Cuándo? Eh, el 16. ¿De este mes? Eh, no, de ah, otro mes. Empieza. empieza. pero empezamos en Aguayo, el 14 y el 15. Empezamos ¿Está en. Calvito? En, calvito, Madeja, calvito, calvito? en Madeja. Empieza Madeja. Hoy, hoy ¿Otra dice, vez Madeja? ¿Puedo dos veces al año? No, Madeja fue el otro año, profesor. Para esta misma ah, fecha. Bueno, no, un torneazo, Jesús siempre hace su torneo Muy bien. Muy, muy, bien. muy buen torneo Bueno, ojalá que lo haga tres veces al año Entonces ya inicia este viernes este. El viernes inicia, esa es la pelada que va así. El viernes inicia la <risa> serie final de los Sentinelas versus los Titanes ¿Cuál es ¿Qué? el favorito? El favorito son los Titanes oh. Que dirige nuestro amigo y hermano Jesús Holguín Que está dirigiendo allá en Zenobi Es un equipo más compacto aunque los sentinelas son los campeones, Ay, pero la serie particular y todo eso... Esos son eso, los sentinelas. Los bueno. sí, ahí están los sentinelas. ¿qué, ¿Qué es lo que dice ahí en chino? No sentinelas. <risa> ah, pero eso es lo que aquí, aquí. Ellos vinieron sí. aquí, profesor, vea, vinieron aquí a... a Usted civil. estaba afuera. Usted dos. estaba afuera. Ahí está José Los Rosarios, que estuvo prácticamente con el Duarte. Ese jovencito creo que estuvo en el campamento de Senoví. Eh, eh, cuál eh, eh, el No, el morenito. Ah, sí. Eh, Darlin Pichardo, que tiene... Él se inscribió temprano y pudo ir. No, qué se, se la regla ese, ese, ese, ese seguro fue Tony Reyes que lo inscribió porque ahí pertenece a San Vicente para mí sí pero que tenía si que ir allá. antes de ayer ok y el otro es Manuel García así que para este que viernes vi lléveme para Sanoví pero bueno depende no vamos el domingo el domingo no el domingo podría depende. es que temprano el juego de domingo pero depende allí empiezan a las ocho y media usted va a celebrar el domingo ¿Te escúcheme yo no puedo celebrar si no nos sentamos nosotros. Si el domingo nosotros no tenemos actividad, porque, porque luego no, a las seis. si nosotros ganamos el día de hoy, por okay. ejemplo, mm. y aseguramos la primera posición, el domingo yo no puedo acompañar a hacer. Pero el si mismo. el domingo luego es a las seis, en la dado caso usted no está sentado, podemos irnos a las ocho y media a las nueve. y a quién coge para allá si uno no tiene un buen resultado a las seis? El domingo. <ríe> por lo tanto, vota el estrés, la cobradera y la peleadera, los no que se le van a a usted ahí. <ríe> esos rebusos que le están armando ahí entre dirigentes y jugadores ya eso pasó ya pasó ya lo, ya okay. lo reglamos también se está el sábado habrá una reunión con lo que es el torneo U14 que está, se va que a, hacer va, un que a organizar eh, Abaprodu eh, el U14 donde habrán más de 16 clubes participando y también contando con los clubes eh, de los municipios de Arenoso Villarriba la eh, provincia. La provincia de Arte Completa. Así es que más de 16 clubes estarán participando en este torneo U14 que organiza la Asociación de Baloncesto de la Provincia de Tremendo. Y por ahí viene Ecutivo, un U23, 3x3. Viene por ahí. Esa es la 3. modalidad, la cosa Entonces, nueva. Eso es lo que tenemos a nivel de, de, de asociación. Eh, hoy. Ya sí, tengo... pero no me haga como el, que, como el que hicieron en el club que yo presido. Que hicieron un 3 para 3, el primer lugar a 1.500 pesos, el segundo lugar a 1.000 no, pesos, no y el tercer hizo... lugar a 800 pesos. No me haga esos premios, que eso es ridículo. No, a veces sí. que... Por favor. A veces que... ¿Cómo así? 5.000. 1.500. Usted, usted está claro lo que usted está diciendo. Yo le digo que a veces, no a veces, okay. que eso. No, no porque yo lo que creo que son muy pocos no. dineros, para ustedes hay que decirle a unos mismo. <risa> que... Eso no da ni para comprar refresco. Pero los muchachos ya estuvieron sí. contentos, lo que ganan fue ah, Zenobí. Hijo, pero imagínate <risa> todo. Zenobí... A Cenoví le dieron 1.500, fue bueno, tranquilo. Celebraron y compraron de todo. Lo bueno es que cenoví gana el 3 para 3. cenoví las... que es un... una comunidad marginada muchas veces, con limitaciones económicas por el, munic... por el... el alcalde. O sea, que el alcalde, ¿cómo llama ¿Cómo se llama allá? Jorge Elizabeth. No, no, ¿cómo se llama? El distrito municipal, municipal de Senoví okay. no tiene los mismos recursos que tiene el San Francisco, La Vega, Moca. Ganaron, en el, en el y ganaron en el U, U equipo. en el En el también ganaron. En el de la asociación. Hay asociación. talento en Senoví. Ariel, ya vámonos al torneo de baloncesto superior con refuerzo, la presencia de Riquelmis Rosario. Tú estás sí? asustado. Que sirva de, no, que sirva de moderador, porque no, que hoy él pendiente. está, por cierto, hizo un trabajazo como comentarista en la sí. última transmisión. No sí, solo, fue lo único más Sí, porque el narrador se para mucho, se sí, para ¿a muchísimo. ¿A qué? Es para hablar con el man y con el otro No, man y, y es, es directo. está pendiente, se para mucho. Pero vamos a ver hoy, hoy. hoy Máximo Más si el Duarte, me pone loco cuando juega el Duarte. Comienza a llamar tiempo, ¿Eh? pide tiempo, dice él. ¿Eh? Pero que el no es dirigente, porque para eso le pagan a Danilo? Pero, pero <risa> si usted oye las transmisiones, yo no estaba oyendo de esto. Dice. Y a Joan le dijo, ¡está desesperado! <risa> que un Danilo Medina que mencionan ahí. Que, ¿A quién? A Danilo Medina. Que, el presidente de la República. Pues, pues se equivocaban por Danilo. No, <risa> eso no fue es. pues así. Tal o, no venga a poner tampoco de más. Señores, el equipo <risa> del San Martín acaba de realizar un movimiento ¿Un y ha contratado a Todd Mayo. sí. Él es hermano de un NBA y está jugando aquí en la República Dominicana, Todd Mayer. Sustituyendo a Ramón Ruiz. Ramón que está marcha, lesionado, es bueno sí, señalar, está, está lesionado. Yo hablaba con Chengo, cuando voy a ponerme esa foto, tiene que taparme tú, tú esos letreros. Ese Todd Mayer, míralo ahí, en Santiago de los Caballeros. No, eso no es Moca. Espérese, en Santiago de los Caballeros él jugó con Pueblo Nuevo y luego jugó con la cancha en Moca, ahí lo tienen. Pero antes de ir a la cancha jugó en Pueblo Nuevo. O sea que es un torneo que, es un que tiene torneos grandes. Eh, no ya, por, el, ya, no ya, por el tiro. Ya, ya por ese tiro ya... El no, tipo no, no, no, pero, pero <risa> no, es, un si tiro, es, es un tiro, es si, un tiro importante. Si, si es por eso es Kennedy, hay que mandarlo para... Pa. Él, él, él tuvo tres partidos de 30 puntos en Moca. Eso es una buena... Sí, pero hay que ver cómo quedaban los partidos. Era 89 a 30 o a 40. Ariel, pero tú... ¿Tú no valoras 30 puntos en cualquier liga? Claro, 30 son 30, yo sé que sí. En la liga de San Francisco, solamente 30 puntos, dos veces lo ha hecho Kennedy, una vez lo hizo eh, Ramón y una vez lo hizo Shannon, Él no es fácil. No es fácil aceptar es 30. Y una vez lo hizo Araújo, no es fácil 30. Es estar... Esta liga no es más fuerte que la de Moca. No. Para mí sí. No, que haga mejores refuerzos es otra cosa. a nivel técnico. Vamos a de... aterrizar con otra pregunta, porque ya usted me dio la razón en algo. Sí. Allá hay mejores refuerzos, sí, mucho mejores. Mucho, mucho más. Entonces, cuando usted realiza la, la búsqueda de los nativos, solamente va a encontrar los nombres. Fulanito, fulanito. Pero en Moca hay nativos que están 25 puntos y 20. Aquí no lo hay. Con excepción de Jesús López, que ha aceptado 20 dos veces. De lo hizo una vez, eh, Braille Nativo una vez. Después tú tiene problemas, Cinco nativos, 5 nativos, ¿tú sabes de cuánto? De, cinco, de 40 nativos que juegan, porque cada equipo tiene 10 nativos, Promedian 10 puntos. Que se reparten entre todos, 20 puntos. 3-1, 3-2, 4-6, se reparten son un equipo, los que no ganan. Hay nativos que le salen a mil pesos los puntos, los puntos. están saliendo caros bueno entonces no me diga que diga el que refuerzo no vamos a jugar. esperar hoy lo que lo que suceda con san martín nuevo refuerzo a usted le gusta top Mayo? Ah, eh, yo no le he visto jugar solamente he visto los highlights yo en highlight no creo no creo no creo en highlight para nada okay. eso, eso, eso, eso lo va, hace. Pablo Duarte, san martín se va con Terence Shannon que la gente está contenta con él y aunque falló un tiro libre bueno no falló un tiro libre a la hora buena Sí. En el mismo aro, ustedes dicen cosas. El aro de la del chino, el aro del chino María llama ese, donde Rani falló también, donde falló Edo el coreano, ese aro tiene. Tienen, aquí, una, que es lo que tienen una coincidencia de que todos son de San Martín. <risa> ahí mismo, en su propia casa. En su propia casa. Entonces ahí sí puedo decir, en mi casa no, ahí sí, ahí sí. En mi casa <risa> sí. Entonces esa es la dupla, la dupla de San Martín con Juliano Luperón que usted quería que lo votaran, pero pero va a amarillar hoy. O sea, ¿él va no, a dirigir no, el partido No, de... no, no, no, no, no, Yo nunca he querido que a nadie le quiten su trabajo porque son su forma de trabajar y pero, su forma pero de... es técnica, civil... es algo profesional que usted lo dice. Sí, pero que no quiero que lo vote, sino que no me gusta cómo él está dirigiendo. Para, ¿Para hoy, hoy no por... le gustaba? Para hoy no me gustaba. No para hoy, sino del primer día del cambio de Danilo. <risa> <risa> no me gustaba él venir porque era prácticamente... Era lo mismo. Pero él dirigió el barrial a, Rab a Rabo Echivo y, y tenía todos Sí, sí, el, el, el barrial él lo pudo dirigir. Lo que te digo no. es que tenía a, a los jugadores que están en San Martín, la mayoría estaban en el barrial con él. Sí, es que, es que para los dirigentes Franco Macorizano se le ha complicado las cosas de Junior. Es que ustedes lo, usted lo, lo quieren votar eh, mismo Ustedes, los gerentes, yo no. Yo no, yo no usted, voto de y así. Mangú no está votado porque está más raro, pero hace rato que lo habían votado. No. Porque que el dirigente de Franco Macorizano, no sé qué está pasando, que el mismo jugador Franco Macorizano es que le está faltando el respeto porque el refuerzo viene, viene a ganarse su dinero, no importa los problemas. Pero el, el jugador, lo que pasó con Memi... ¿Y el Eduardo, Duarte? El Duarte sigue con Nick, Deleón, Nick, Deleón, y, Nick, León, Nick de León. Nick de León. Nick de León. Y Johnson. El Duarte continúa igual. Sigue, a, eh, ganó su último partido. No deben cambiar, ganaron. Y el Duarte... Es, es más complicado para San Martín porque el Duarte es alto, con Cristian y, y y Johnson, y Johnson. Y Johnson eh, las cosas se le complican a San Martín, porque no va a tener un, un hombre grande, o sea, este jugador eh, oh, mayor mayor no es un tipo de alto. No va al rebote tanto, pero tiene que meterse, todo el mundo tiene que o entrar San Martín está débil en esa posición. Bueno, pero tendrá que involucrar a, a los Vía Fischer, que es de Castillo, un poquito alto. Y vi a Junior, Junior Flores. Flores. Junior ahí. Flores fue vital en la victoria del domingo. Sí, aunque salió por falta. Sí, sí porque dio muchísimos golpes, pero. muchísimos golpes? Dio cinco, fouls, fouls, pero cinco fouls, fouls. Pero él fue fouls. vital porque tomó unos rebotitos, evitó. Por ejemplo, no quiero mencionarlo como una jugada importante porque no lo fue, pero cuando se giraba Kelvin Fulcal que se cortaba, precisamente chocaba con Junior. Estaba parado, incluso no hubo falta, fue Roini. Y tenía y le dieron cinco puntos. Son de las jugadas que uno no se explica. Cinco puntos le dan a una persona y no hay falta. Y José Mejía eh, jugó muy bien el último partido. Eh, también eh, Néstor. Pero no metieron a jugar mucho a Macaquilla, mi amigo Ronald. Ronald cuatro, cinco pero puntos. no jugó mucho, jugó nada más siete minutos. Sí, el equipo estaba jugando bien, estaba el equipo. Pero él sí. venía de jugar bien el domingo, un sí, pero que el equipo el Danilo lo que anda buscando es victoria tras victoria. Danilo Monegro no está pensando y el Club Juan Pablo Duarte da eh, oportunidad, ¿no? De la cabeza, Danilo, que se está jugando ahí. prueba si este juego, qué cabeza Porque está peleando, está batallando, ha estado jugado. Los juegos buenos, él lo ha ganado. De una manera u otra, él lo ha ganado y está la, fácilmente está la, ganando hoy, está en la clasificación. Todavía mañana él está vivo, si pierde. ¿Y perdiendo hoy? Todavía está vivo. ¿Tú crees que está vivo? Sí, amanece <risa> en vivo, pero es como. No dependería como, de ellos. No depende de ellos ya. Porque si San Martín gana, aunque ellos ganen, ahí queda. Le gana la serie particular. Hay, no ver, y le gana no, es, es San Martín pasa. La serie hay particular. Es difícil. Sí. Pero entonces vamos estamos, a ser, dígame. Ya que estamos hablando de, del club Juan Pablo Duarte, me gustaría saber. Los lo, rojos. Lo, me gustaría saber la opinión de ustedes con respecto al nuevo refuerzo de Ivan Johnson. Eso no es nuevo, viejo. No, Iván, ya el tiene nuevo juego. Ivan Johnson es. Eh, Adiós, una bomba atómica. El tipo resuelve. el tipo está, No, no, un buen jugador, el tipo, pero la, el, hay el una el bomba. Hombre, con, no se le puede ni pasar por el lado. Que el al amigo suyo. ¿eh? Ese sería un trompón. Al amigo suyo. Eh. ¿A quién? A Jesús López. No lo pero le dio un golpe. Sí. No es Jesús con su cosa. Jesús. No, no, pero Jesús debe. Cuando Jesús ve a ese. <risa> Ahora, Jesús quiere en un estaba, tipo, estaba hablando inglés con él. No, el no sé tipo. Yo sé que Jesús le dijo, pero. Yo he visto muchos jugadores refuerzos, pero ese no relaja. Pero él se ríe mucho. Él se pasó, él se sería, pasó diciéndole unos cariñitos a Luis Nelson. El, el único ching que yo no lo vi, se fue con el árbitro, burlándose del árbitro. Después no se rió un se ching se en el se juego entero. Él pasó el juego del, del pasado. ¿Cuándo fue que se jugó? El miércoles. El martes. El lunes. el lunes. Se pasó el juego entero diciéndose unos cariñitos ahí con Luis Nelson también. Luis Nelson le dijo un par de vainas, pero. Tú él, sabes. ¿qué él entiende eso. Es ¿Qué, qué lo que usted le diga, porque él entiende para Él entiende eso. <ríe> no, no son, eres tú que hace el pendejo. No, ¿o Esa gente entiende, claro. Tienen no, que querés, aprender no. palabritas. Máximo Gómez también trae refuerzo nuevo. Ya lo anunciaron. Ya anunciaron, ¿no? comenzaron, practicó, comenzaron con Juan Miguel, después bajaron con Colomé y poco a poco terminaron con un buen jugador de la posición 1-2, como lo es Tongo Corporán. Es muy Así buen es. Un jugador, sobre todo defensivamente puede mostrar mucho. No es mejor ofensivamente que el que ellos despidieron. No es mejor. Pero para defensivamente sí. Para, para, para mí sí, Tongo. ¿Cómo va a ser mejor? Claro Tongo sí. no ha promedio 15 puntos en ningún torneo claro de su vida. Sí. En, Tongo sí. ¿En cuál torneo ha promedio 15? No, Tongo, claro, profesor. Él es pasa, más suyo? armador, sí, pero más defensa. Sí, pero él en esta, en esta liga es un no. churingá, como quiera. ¿Termina con más de 20? ¿no? Sí, pues está supuesto Ariel. No. Dos para dos que se juega aquí. Terminó con cinco, sí. eh, el norteamericano, bueno, pero el máximo gómez. los números de él, no fue tan mal. No fue tan mal, pero... ¿Cuál es? Tyson. Tyson. light pero eh, se Corporán para mí, ahí está. Había que hacer un cambio y de eso no hay dudas. De que había que hacer un movimiento. Sin embargo, eh, yo no tuvieron la opción de Solimán, que lo tantearon. El tipo andaba por 20 y pico. Se puso con. Pero falta mucho baloncesto profesor, también. Todavía falta mucho baloncesto Si ellos clasifican, tienen oportunidades. Los equipos que clasifiquen, no, tienen oportunidades de traer el, cualquier jugador. El que pierde hoy va a la semi. Por él, puede traer cualquier jugador en la semi. Hay un bono sí. para la semi, ¿no? Y ahorita, sí, pero ese bono lo que tienen el refuerzo americano, se lo llevan enterito. Ok. Eh, en Moca va a terminar Paris bas son 3 mil dólares semanal. Si sí, pierde, la serie está 2 a 1. Perdió. A 1. Está abajo 2, 2 a 1. Pero son 3 mil semanal y quedan dos semanas, nada más hay que buscarlo. Son 6 mil dólares nada más. Casi nada. Otro concepto puede traer ese tipo: 600 mil pesos en. No, 300 mil 300, pesos en dos semanas. En dos semanas. Él solito. Bueno, yo si no lo traigo. El Duarte es orgulloso. El Duarte sí, da sí, para traer. No, y tiene el dinero. Y tiene el dinero. El Duarte, Porque Duarte, yo soy orgulloso, pero no tengo el dinero. El Duarte con Freddy Ménez a la cabeza, Otto Conce, Rosana Abrea. No, no. A, a, al con dinero. Otto Conce. Está hablando de dinero. Ah, oh, Freddy no tiene nada. El nadie. empresario y presidente Otto. Freddy, Freddy puede tener Freddy, 100 Freddy, millones, Freddy, pero Freddy, Freddy no me mete un chele ahí. Freddy, el gerente. Pero no me mete un peso. El gerente siempre se le va a algo. Siempre gasta algo. Voy a hacer eso. Aunque no mucho, pero... Olvídate tú, tú de ese, de ese asunto de ese, tú no mueres. El Duarte, si otro no busca los cuartos que va a buscar, olvídate no, no, de eso, no, ni no, para pagar agua. Duarte, te lo digo yo. El Duarte, el, Duarte de eso. el Duarte siempre ha tenido esa mítica de que siempre, ¿De siempre aparecen gente que, que, que, que aportan. Ah, doliendo bueno, los refuerzos. eso sí es verdad. Sí, yo quería que tú ibas otra cosa. No, el Duarte siempre tiene ese, ese grupo. Tienen de, gente que lo apoya. Son sí. orgullosos Los Duarteanos lo siempre te traen un refuerzo. Cinco refuerzos. Ya ve la muestra ahí. Cinco refuerzos eh, eh, eh, practicando. Entonces te ve que no es... Vamos a hablar de un no que tú me estás hablando mucho de... Y no vamos a hablar del otro juego, porque tú no me estás hablando de uno. No hablamos, estamos hablando de máximo eh, no. Eh, no, lo que no hemos hablado de Santana que usted no, quiere que hable No, Gómez y Santana segunda de, hora. Sí, hablamos ya de Tongo, de refuerzo José Corporán. Está Araujo. Araujo está bien. Está Dibley para esta noche. Está bien. Lo vi esta mañana. Practicando. Jesús López. Machimo Gómez está completo. Está un poquito molesto, Román. ¿Por qué? Pocos minutos es que lo único que Román no va a ponerse de, Real Dime, realmente realmente va a ser resultado Roman es muy educado realmente está va a resultados resultado también Román anda buscando eh clasificar Román no ha estado realmente, realmente, re, realmente Roman no no ha pensado bien Román, uno y dos ¿usted se recuerda que hablamos de los cambios de los sí. uno y dos Roman no los últimos juegos no ha estado a, a su altura y le da siete minutos no no no es que no ha estado a su altura no ha no ha dado eh, garantía de Han, seguir en la cancha estará disponible hoy pero Andy aquí no, tampoco está... ¿Qué es lo que? Máximo Gómez, si cuenta con deble positivo, hoy, oh, ready. Máximo Gómez tiene hoy eh, eh, esos 25 puntos, 20 puntos de que faltan en estos últimos días y 8 rebotes. Yo creo que 15 está bien, porque tú estás poniendo 25, tú estás metiendo una presión. Pasa o de que Deble ha estado por debajo, pero está, 15 ahora, está con bien. José Corporal también, señores, señores. es un pasador. Tenemos que nombrar mola de Santana, no Dice sí, Carlos que tenemos que dar una vamos pausa. Vamos a la pausa entonces, para volver con Santa Ana. Tenemos que respetar el guión, María, porque vamos a cumplir con Master Pollo, que a propósito, la comida del campamento es Master Pollo. Comida buena, con calidad. Vamos a la pausa. Muy bien, estamos de regreso aquí en Fiebre sí. Deportiva, el número uno Oye. en deportes y ahora vamos a hablar de ¿De qué? Como de Santana. Hable de Santa un chingo ustedes de Santa Ana, o yo no. Ariel no ya nos a todo Ana. el mundo, hicimos toda ya estamos bien. Santa Ana hoy un buen partido contra Máximo Gómez. Dos días se va de a jugar se va a jugar la clasificación. Hoy vi los jugadores muy, muy emocionados en la práctica. Vi a Kennedy. Solo faltó Richard que estaba dice, en el campamento. El campamento sí, así es. Sí. Vi un Santana inspirado para ese gran juego donde aseguran de ganar hoy estarán ya sentados, directo, el vuelo final. directo a la final. Eh, dice Chelo que tenía que defender a Kennedy Jones en esa última jugada era Terrence Shannon. Es grande, dice. Él. No, no podía. ¿Y ¿Quién iba a estar esperando ese tiro? No, no podía. Tenemos una llamada. Wow, pero ustedes no me han permitido llamadas hoy, pero ven acá. Buenas tardes. Buenas tardes, Junior. Hola, muy, muy bienvenida a usted a este programa. Gracias, gracias, Rosalba, que te habla, Junior. Hola, cariño, ¿qué tal? Un placer oírte. Estamos bien, gracias a Dios. Nada para decirte que hoy la victoria va a ser de nosotros, de Máximo Gómez, mi por mí. Esa es la bola de cristal de Orlando Méndez. Esa no pega una, esa bola. <risa> no, no. Tú sabes que no, que nosotros no somos así. Siempre estamos positivos. Si nosotros nos pongamos positivo el día que no está para nadie. Bueno, pues esperemos que hoy eh, sea un buen partido. Pase lo que pase, lo que sí queremos es mantener el control del fanático, de los jugadores, de que se quede en la cancha, de que un que gane uno, y pierda el otro. Tu equipo bueno, tu equipo... Lo do, lo, equipo dos bueno, fueron, los, los dos mejores. Fueron los dos equipos finalistas. Los dos, última, bueno, no, la... los dos mejores, dígalo claro. No, los mejores. Bueno, pero no me diga a mí porque yo los resultados te... están, ahí. están ahí. Hay dos equipos que arañando, que están para pa, pa no abogarse. Y hay dos que están peleando por un primer lugar. No me hable en chino, como la letra de Nueva Novi hable Hábleme español. Que usted para alguna cosa. Los dos equipos que se han visto mejor este torneo, por lo y menos. Y los dos finalistas del 17. Y hay un finalista del 16. Entonces son los mejores. Son los mejores. Claro. ¿Te lo dice? Que son no, los yo mejores. estoy claro. Te lo dice, para mí los cuatro equipos tienen. Son cuatro no, buenos. Son buenos. Para mí los cuatro son buenos. Okay. Que, que no han hecho algunos ajustes. Hay, hay, dos, que, no, hay, no hay no uno que hecho. lleva cinco refuerzos y posiblemente tenga dos más. Y tú me estás hablando de ajustes, ¿Qué más ajuste tú quieres? Que una lleve una, una llave L de esas que andan ahí, una, una llave Tisson de tísono, la que quitan los tanques de gas. lo que le falte es eso. Esperemos que todo. Con el mejor nativo y más grande. Cogiendo lucha para clasificar. Están ahí en la pelea. Profesor. Bueno, pero te estoy diciendo, están claro, porque pelea. aquí tengo que hablar claro con uno. Están en la pelea, eh. están en la pelea. Los cuatro, está San Martín, están en la pelea. Pues no, no ellos, ellos quedando en San tercero. Martín. Ellos en tercero no San pueden ganar Martín. el campeonato. Claro, puede ser no, campeón. No me diga San eso. San Martín, pero no me dudé para esta voladora. No, no, no. San no. Martín tiene no menos está... material nativo que el Duarte. Mucho menos. Mucho menos. Y, y San Martín y está tiene, peleando. Y San Martín tiene mejor nativo que, Marximo, que, San, que Santa Ana. Y tiene mejor nativo. Para bueno, mí, sí. Está haciendo mejor papel. Para mí, sí. Que, tú tienes a Eddie. Sí, tiene a Eddie y a tiene, tiene a Rani. Tiene a Edward Coreano. Tiene a Lewy ¿Me entiendes? Tienes, tiene tiene a Jordi. Tiene. Eh... Sí, pero cuando tuve el papel Richard pa Junior, policía y Luisito no, Lolo, No, se no, no, no. Luis, policía, policía. Sí. Richard. Porque y, si, nos y vamos, si nos vamos, si nos vamos, va hacia el barrial. Si nos vamos, va hacia el barrial. Que fue el último torneo. Y ahora mismo. Eh, eh, ese grupo, eh, eh, ¿Están por los, cu los cuatro que te mencioné, están por encima de Luisito, a nivel de juego. Y no estoy menospreciando la, la calidad de Luisito, sino los resultados. Luisito ha estado muy por debajo, tanto en el barrial espérate, como en esta, ey, esta Espérate hoy, esta noche. ¿Te le va a dar el qué? No, lo mismo que siempre se le da. No, pero no, ese muchacho no. tiene orgullo. De lo verá hoy. Yo estoy hablando con él de, de, del primer día. ¿Con quién? Con Luisito. Sí, pero tú lo verás hoy. Sí, yo no lo dejo, jugar, pero yo no lo dejo jugar tampoco. Será un buen juego porque Display está de regreso y no hay una duda con eso. Jesús y Display, Pero una cosa es que esté tira. de regreso de Display, que esté en buenas condiciones... Él no está está más saludable porque eso es lo que que está bueno, en la pierna, eso es lo que pero bo... su orgullo y su amor por su camiseta azul es que va a estar ahí. Así es. Eso es así a toma. Aunque, toma... La, aunque la tiró el último día. ¿Qué tiró qué? La camiseta. Estaba molesto, pero eso se resolvió. Usted me dijo anoche que se reunieron. Sí, se resolvió. Posiblemente estoy diciendo lo que pasó. Cuando a usted le gusta algo, usted no lo suelta nunca. Pero es posible que si no se ha resuelto, 100%. No. Radamé estaba allá y usted vio aquí que el ministro de deporte también estaba allá, el viceministro. Sí. sí. El viceministro. A, a propósito, Manuel Trinidad llevó unas lámparas, que unas cuatro o cinco lámparas. Cinco lámparas. <risa> Para colocarla en la que se quemaron. Así es. Un gran aporte. Y además imagino que el ministro también va a tener su palabrita porque... No, él, si, él fue, si él fue esta mañana, fue a eso que fue. Sí. Vamos con los partidos de hoy. Repetimos que a primera hora el Juan Pablo Duarte, el equipo de San Martín, se enfrenta al Duarte. Ese partido es a las 7 y media o a las 7 y 15? A las 7 y 15. 7 y 15 de la noche. Debería ser 7 y media hoy. Hoy. Sí, porque le da oportunidad al, al fanático, va a haber mucha gente en, en la fila, que termine de entrar. Porque ese juego lo quiere ver el público igualito que el segundo. Tal vez sí. más. Ese partido es crucial para ambos. Porque aunque esos equipos ya no son los grandes que ellos qué pero pero son los que tienen renombre de todas las que Queda eso. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta eso como comité organizador. Le hacemos una sugerencia a usted que poca vez se escucha lo que uno le dice. No, no porque yo Pero no, siete y media yo creo que llevar, Tengo que llevársela al comité organizador. Llévela, llévela. Yo no, no, Dígale que un miembro del comité ya le dijo que sí. Siete y media. Que si ellos quieren. Porque o sea, es que derrota, así entra la gente y puede ver más tiempo del juego. Una derrota de San Martín entonces lo deja eliminados. No necesariamente, pero sí, sí, oficialmente. Prácticamente, automáticamente. San no Martín necesariamente pierde. porque pueden empatar mañana, sí. pero, pero empatando quedan fuera porque, per, porque pierden la serie particular, la serie particular en un hipotético empate. Duarte Se entra ganando o incluso tengo, Duarte puede terminar en Tengo seguido. una llamada ahí perdida de, de, de Rosana Brea. Si, ella la está, doctora viendo, Rosana si Brea. está viendo el programa, puede llamarme ahora que no vi la llamada. La doctora la Brea. Doctora Brea. Repete, llamar, puede, puede la doctora Brea puede llamar, puede llamar la doctora. Rosana yo la respeto mucho. Tiene Rosana, que respetarla. Rosana, Rosana es por sus años personal de... de mi madre, amiga personal Pero de mi madre. Pero aparte de... de eso, porque eso ya es otra y... cosa. No, no, porque le respeto una la cosa. La amiga de su mamá y cosas. Pero Rosana tiene cuántos años en el basquete. Tiene muchísimos años. Tiene Entonces tiene años. que respetar eso. Eh, dame la tabla, de posi... la, la tabla por Carlos. Favor, por favor, ponle, por ponle por favor. la tabla a... Ahí está. A Mister... Santa Ana 5 y 2, Máximo Gómez 4 y 3. Club Juan Pablo Duarte 3 y 4. Están ahí. San Martín, 2 y 5. Se ven muy mal, pero eso puede cambiar. Con una victoria hoy. ¿no? Yo lo que sí te digo es. Ulianoff, Danilo, Ajá. Joan, 3 nativos y Memi como importado, porque Memi viene de, de otro sitio. ¿Qué usted quiere? No, que le diga. Te lo estoy poniendo a los cuatro. Hemos crecido como evento, porque a pesar de un par de cambios, hay tres de cuatro de San Francisco. Creo que el colegio de entrenadores debe sentirse bien porque sus miembros han tenido trabajo con calidad, otros con un poquito menos, pero han estado ahí. Ah, San no, Francisco y están, sigue y, están creciendo. y están en los cuerpos técnicos. ¿Dónde necesitamos crecer más? En el arbitraje, Estamos Juan le dio Te un orgullo dos, aquí, Chillo también. Usted debería estar ahí también, pero a usted le gusta mucho el director técnico, eh, coge menos lucha. Pero no tenemos va. que seguir apoyando eso para que podamos tener tres, cuatro, cinco árbitros. Nos ha faltado eso. El chulo estaba bien y como que ya no lo vuelvo vuelto a ver. Se fue a trabajar también. Está digo, trabajando. Yo voy a exigir gerente también. Tú puedes ser gerente. No, que voy a exigir. Que se preparen los gerentes y estudien esa materia. fue presentado? <risa> ¿Y qué tú quieres que estudie un gerente? A las siete y 15, que tenemos hoy que A